Y estamos ya en línea con eh, Hugo Cachorro, Cachorro Godoy, Cachorro le dicen, que es secretario general de la eh, CTA Autónoma. Godoy, María Eugenia, nos saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, gracias a vos por llamarnos. Por favor. Bueno, cuénteme, ¿cómo anda el, el clima en, en los sindicatos? ¿Están todos peleados como parece? ¿O, o en realidad la sangre no llega al río, cómo es. Mira, yo creo que de lo que es muy importante hablar es del estado de malestar, angustia, preocupación y dolor que atraviesa el conjunto de la clase trabajadora en este momento en que las condiciones de vida se van agravando día a día y, y después la discusión entre eh, grupos sindicales, bueno, son distintas... Eh, Opiniones eh, respecto de cómo abordar esta, esta situación que nosotros calificamos de una emergencia social y laboral que eh, el gobierno a la cual no da respuesta eh, y, y bueno y esto se agudiza en tanto y en cuanto se eh, hace más brutal el ajuste del Fondo Monetario Internacional eh, como lo estamos apreciando ahora con el aumento de tarifas eh, eh, y con otras expresiones de, de, esta, de esta situación de concentración de riquezas en pocas manos. Ahora, es interesante lo que usted dice, Godoy, porque casualmente este, este plan de ajuste del, del FMI está eh, claramente buscado por el gobierno argentino, avalado en especial por el ministro Sergio Massa, y Massa es uno de los candidatiables y un compañero suyo como Juan Carlos Schmidt dijo que le gustaría como candidato a presidente. ¿Qué opina? Bueno, como te decía antes, hay distintas miradas. Eh, yo creo que, que si lo fuera eh, sería más de lo mismo, es medio, eh, eh, medio masoquista. Eh, desde la mirada de un trabajador eh, o trabajadora... Eh, estamos en este momento tan difícil, eh, considerar que, que es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que eh, va a ser más de lo mismo eh, o peor, y entonces creo que hay que buscar otras opciones eh, y en ese sentido el frente de todos tiene que abrirse a, a elecciones internas donde... Eh, ...todos los que quieran ser candidatos... ...puedan presentarse o candidatas... Eh, ...y bueno, y en todo caso... Eh, ...el resultado de esa compulsa colectiva... Eh, ...sea lo que nos permita... ...afrontar una nueva etapa en la Argentina... ...pero en cualquier caso... ...sea quien sea... Eh, ...es evidente con lo que nos pasó... ...en los cuatro años del macrismo... ...y lo que nos está pasando ahora en ambos casos con, con políticas eh, definidas por el Fondo Monetario Internacional que a lo único que nos llevan es a un, a un profundo eh, foso de, de desigualdad social y de eh, incapacidad del Estado para defender la soberanía del país. Por lo tanto, creo que hay que, eh, sea el gobierno que sea, eh, para que las cosas pueda, podamos salir de la crisis, eh, no eh, tenemos que desembarazarnos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, va a ser difícil desembarazarse del Fondo cuando están haciendo políticas eh, de mediano plazo como mínimo, y ya que usted habla del gobierno de Macri, o sea... Eh, Macri lo llamó al FMI este gobierno llamó al FMI y parte de este gobierno muy importante es la misma Cristina Kirchner, ¿le parecería una Cristina Kirchner por más que ella dijo que no se hagan los rulos eh, una posible candidata, la, ¿le seduce a usted la candidatura de Cristina una vez más? Yo creo que mmm, si tomamos lo que dijo en, el, en su último discurso eh, allí en La Plata, donde hizo un análisis muy profundo sobre la realidad de, de, del fondo, eh, un, un diagnóstico eh, muy acertado. El tema es que no solamente hay que diagnosticar, sino que hay, tener, hay que tener capacidad y decisión de, de hacer, eh, actuar en función de este diagnóstico, y pareciera que esa voluntad no existe. O sea, que no tendría esta capacidad de acción la propia Cristina Kirchner, que hoy es gobierno. Eh, en tanto y en cuanto no quiere ejercer las responsabilidades eh, mm, eh, por esto que vos decías, no se hagan los rublos Bueno, ahí Ajá. tenemos un, un problema. Yo creo que la discusión eh, eh, hoy, más que adelantar opinión, sobre la ruleta de candidatos y candidatas, la responsabilidad que tenemos los dirigentes eh, sindicales y, y sociales es arbitrar los medios para que el pueblo se movilice y obligue a medidas de gobierno que estén en las antípodas de lo que nos impone el Fondo Monetario Internacional porque solamente lograremos una actitud distinta de quienes gobiernan si tenemos fuerza en las calles como para exigir... Eh, eh, en esa dirección, y, y en eso creo que el acto del primero de mayo fue muy importante y ahora hay que darle continuidad eh, para seguir tomando medidas de acción que obliguen al gobierno a un cambio de rumbo. A ver, lo, lo escucho muy atentamente, Godoy, y siguiendo este este camino, eh, infiero, y por favor corríjame si estoy equivocada, eh, Vamos a tener índices de inflación todavía mayores, ya tenemos seguro un aumento terrible de tarifas para este mes y para lo que resta del año. Eh, el equipo económico está viajando a Washington y arreglando medidas con el FMI, lo cual implica que se van a, a profundizar las que usted precisamente está criticando, Debo inferir entonces que las manifestaciones en la calle van a seguir eh, en aumento. ¿Cómo, ¿Cómo harían ustedes para presionar a un gobierno a cambiar su política cuando la está precisamente profundizando? Justamente. Creo que las medidas de, de lucha y movilización habrán de profundizarse en la Argentina y en esa dirección vamos a trabajar desde la sede autónoma porque ya que no quieren escuchar nuestra palabra... Eh, nuestras propuestas, nuestras iniciativas, bueno, esta bronca, incertidumbre y angustia que padece nuestro pueblo hoy, hay que expresarlo en las calles eh, y traducirlo en, en una intervención política que haga que quienes tienen que decidir deciden en función de las necesidades del pueblo y no en función de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. El otro día Grabois dijo que Massa le eh, recorta planes sociales que le corresponden porque no le gusta que lo critiquen en la radio y en la televisión como él hace. ¿No tiene usted eh, temor, o por ahí ya lo están haciendo, de que le recorten a usted partidas de... sociales? Eh, el, el mayor recorte es la aplicación de las políticas de ajuste que se están haciendo. Eh, y eso no, me precisamente lo... me... algo a usted a, a su sector, a la CTA no, no, nuestra responsabilidad es con el conjunto de la clase no solamente con lo que representamos eh, organizacionalmente sino con el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo argentino por esa razón es que en eso tenemos que pensar y actuar en consecuencia no me queda muy claro, perdóneme estoy como medio insistente hoy es muy simple a ver o... si, a ver por ejemplo por ejemplo para para ponerlo en en práctica eh, o en un ejemplo concreto eh, hay eh, beneficios que trabajadores nucleados en organizaciones sociales que forman parte de nuestra cta autónoma eh, eh, hoy perciben. Si la CTA autónoma, como viene haciendo, lleva adelante un plan de lucha, puedan recortar a uno, a diez, a cincuenta, a cien o a mil de esos beneficiarios de, plan de, de programas sociales, eh, por el hecho de eh, salir a luchar eh, en función de cómo plantea la CTA este, este plan de acción. Son recortados... ¿Y eso va a hacer que levantemos nuestro plan de lucha? No, al contrario, lo vamos a profundizar. Uh -huh, uh -huh. ¿Coincidía usted en un plan eh, político con Juan Grabois? Por ejemplo, él es precandidato a candidato a presidente. Sí, sin duda hay muchas cosas que nos unen a los planteos de Juan Grabois como los planteos de otro candidato a presidente como el compañero Claudio Lozano, que es un compañero que ha salido de las filas de nuestra CTA autónoma, eh, y, y sí, sin duda, creemos que eh, son expresión de experiencias organizativas de los, de los trabajadores organizados en los sindicatos, en los barrios, en nuevas experiencias sindicales, que es muy importante que se expresen y se traduzcan políticamente. Bueno, o sea que hasta usted no descartaría una, una fórmula Grabois, Lozano, Lozano, Grabois. Eh, en absoluto, me, me, me gustaría mucho. Ya está, tiene, tiene candidato, es el único en la Argentina que tiene una fórmula, si no mal le digo. Eh, por último, eh, ¿cree usted que Alberto Fernández ha hecho un buen gobierno o, o es un desastre? Creo que su primer año de gobierno en plena pandemia fue bueno y, de, y después a partir de allí fue una decepción porque la capacidad que tuvo de abordar un escenario absolutamente novedoso con capacidad de intervención y respuestas eh, muy positivas por parte del Estado, después volvió a, al esquema tradicional de aplicar un ajuste a cuenta, a cuenta gota hasta, hasta, el fin, hasta este final en el cual termina aplicando lo que eh, lo que impone el Fondo Monetario Internacional, ya no gobierna, gobierna el fondo. Uh -huh. Aún así, imagino que usted quiere que termine su gobierno el 10 de diciembre, o no. O no. Nada, de, esto, de eso no tengas ninguna duda. Eh, mm, creo que es muy importante que, es, que se respete eh, los plazos gubernamentales, institucionales, eh, y bueno, y porque además eh, sigo pensando de que eh, las movilizaciones y el protagonismo de nuestro pueblo eh, van a obligar a, al gobierno a, a recuperar eh, a, ante la posibilidad de producir cambios que tanto se necesitan. Bueno. Por la tarde de hoy yo le agradezco un montonazo que nos haya atendido. Vamos a seguir hablando porque este año recién empieza y está cada vez más caldeado. Godoy, gracias y un saludo enorme. Que tenga buena tarde. son muy amable y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, gracias. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. La verdad que pasamos por bastantes temas.